Bear with me. Ya de entrada, el título está jugando con nosotros. Tenemos un osito Teddy, Bear, y la expresión que puede traducirse como «Tengan paciencia conmigo». En esta maravillosa aventura gráfica episódica de Corte Noir, nos introducimos en el universo imaginario de Ámbar para tratar de desentrañar retorcidos misterios, tramas y subtramas y una mirada entre infantil y adulta que nos hace reflexionar sobre la madurez de los niños para afrontar la vida. El juego fue creado en 2016 por el Estudio Croata de Games. Está dividido en tres episodios con una fuerte marca de introducción, nudo y desenlace. La banda sonora nos crea la ambientación perfecta y las constantes referencias al cine noir con Amber jugando el doble papel de Femme fatal y Detective permite establecer un simpático juego de roles, que de eso va toda la historia, con personajes extremadamente carismáticos y entrañables la construcción de Teddy como el gran detective testarudo con mal carácter que se quiere retirar, pero se ve envuelto una vez más en una de las peligrosas desventuras de Ámbar, los malos que no son tan malos, y las resoluciones que nos llevan a cada paso a conocer más sobre cada uno, la relevancia que tienen cosas que piensan y, y por ejemplo, las alergias de Ámbar, al respecto del hecho original que desencadena todo el relato. Y si bien, como espectadores, jugadores, podemos intuirlo por las pistas que se nos van dando, deberemos esperar al desenlace para conocer la verdad y transitar la resolución con nuestra heroína. La cuestión que moviliza es la aparición del Hombre de Rojo en Ciudad Papel, la está reduciendo a cenizas, seguido de la desaparición de Flint, el hermano mayor de Ámbar. La niña deberá embarcarse en una peligrosa cruzada por averiguar el paradero de su hermano y resolver el misterio del capucha roja que las echa. El primer episodio es la presentación de nuestros protagonistas, y transcurre dentro de la casa donde vive Ámbar. El siguiente, nos adentramos en Ciudad Papel para recorrerla y averiguar qué ocurre. Aquí la relación entre Teddy y Ámbar se pondrá muy tensa al punto de... Y durante el tercer episodio, un trágico acontecimiento llevará a Ámbar a enfrentar sus demonios y ponerle fin al relato. El juego en su versión PC Windows está repleto de bugs, pero no dificulta la jugabilidad. Desde 2019 está disponible incluso para Xbox, Nintendo Switch, PC4, Linux y Mac. El sistema de guardado y el inventario son acordes a las problemáticas que deberemos enfrentar, aunque por lo antes mencionado, sugiero guardar a menudo. Entretanto, la lógica de acción es muy sencilla y llevadera, y creo que es una aventura gráfica hermosa, capaz de ser disfrutada tanto por veteranos y veteranas del género como por quienes están iniciando. Ya rematando esta reseña, no está de más mencionar que podemos disfrutar la aventura en una gama amplia de idiomas con subtítulos. O sea, en inglés, pero con subtítulos en español, italiano, francés, alemán, ruso, e inglés mismo. Y si nos quedamos con ganas de más, luego podremos jugar la secuela, que oficia de precuela, que implica un hecho mencionado en el primer juego tomando aquí a Flint y a Teddy en la dupla, y repitiendo tanto los aciertos como los errores de la primera entrega. Bueno, hasta aquí la reseña de Bear With Me. No dejen de darle una oportunidad, no se van a arrepentir. Saludos y buenas horas.